Es el famoso taco placero, con el que inicia el negocio de Juanito, su mamá y don Chava. Nopales, guacamole, trozos de queso y chicharrón al gusto. El negocio en sí lo inicia mi mamá, ella empieza vendiendo tortillas por docena, inclusive les hacía a mano. Entonces hace como, ¿qué será? Como unos 25, 30 años yo y mi hermano nos le unimos y posteriormente la venta de las tortillas pues va decayendo. Se nos ocurre empezar a vender tacos. ¿Cómo está, damita? ¿Le Sí, con gusto. Y el primer taco que empezamos a vender fue el placero, el que lleva nopales, guacamole, queso y chicharrón. Posteriormente, la gente nos invita a que vendamos un poco más de guisados. Entonces, este, empezamos a traer los chiles rellenos, las papas y las calabazas. Ya con el paso del tiempo, se nos ocurre hacer el pollo con mole, el chicharrón, las papas con bistec, la salchicha, la milanesa, las rajas con crema, el picadillo. Entonces, más o menos, la gente va, este, nos va sugiriendo algunos tacos. Entonces, aquí lo que se trata es de complacer al cliente, vaya. Llegamos a estos tacos porque trabajamos aquí en Colima, un par de calles, y íbamos al Oxxo y vimos que había mucha gente, entonces decidimos probar. He traído a todos los que conozco que llegan a la oficina, los recomiendo y todos salen felices, pues porque están bien ricos y la atención que te dan, el, el taquito de cortesía es el que te, te hace el enganche desde el principio. Estas son desde muchas escuelas, normalmente los muchachitos, los niños venían con sus mamás, entonces, mi mamá, una forma de entretenerlos, les decía: A eh, ver, hijo, ven, no, no, no te enojes, ven, yo te invito un taquito. Y, este, y es una forma de, de darle la bienvenida nada más. Pero la idea en sí surge de mi mamá. ¿Qué dice Juanazo? Buenos días. Acérquese, Namita Aquí trabajamos yo y mi hermano. Mi hermano se llama Salvador. Juanito viene los domingos, el lunes y el martes. Mi hermano ya viene los miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, esta es una forma de. Repartiendo los días. La salsa en sí es una receta de mi mamá. Se le pone su salsa en crudo, sus chiles, su tomate. Es más aguacate que, que salsa. Entonces, eso hace que el sabor sea más rico. Le llamamos la brujería de la casa. Todos los días estamos aquí desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estamos en la esquina de Mérida y Colima, en la Roma Norte, en la delegación Cuauhtémoc. Ya sea yo mi hermano, cualquiera de los dos aquí, los atendemos con mucho gusto. Este es un cliente que ya nos visita frecuentemente, ya más o menos ya sabemos el taco que él quiere. Eh, como que ya algunos clientes ya prefieren ese, ese taco, no, no lo dejan, ese es el favorito de ellos, vaya. Mi mamá me traía desde que yo tenía más o menos la edad de mi hija. Saliendo de la primaria, hace ya muchos años, mi mamá me traía, me traía que a comer tacos y nos traía sobre todo porque venden unos, además de los tacos que son buenísimos, venden unos tlacoyos, que bueno son también, son parte de esta tradición del, del local de ellos y entonces mi mamá venía a comprar los tlacoyos y comíamos tacos, entonces todas las semanas veníamos con ellos a, a comer. Me gusta mi trabajo, disfruto mucho a la gente que viene, que te dan las gracias por del taquito y toda la alegría para mí esta es mi vida de esto vivió yo y lo disfruto mucho cuando preparo mis alimentos igual le he hecho cachés para hacer mis rajitas pongo mi música mucha gente dice que es pesado pero cuando a ti te gusta no hay problema lo disfrutas mucho y sabiendo que es mi vida esto ¿no? de esto afortunadamente he vivido muchos años tú ves que llega la gente y, y este... Está comiendo y ver que disfrutan lo que están comiendo, sientes que lo que tú haces está bien. Y que siempre me digan, Juanito, está rica tu comida. Gracias, creo que todo mi trabajo que hago en mi casa es el que, el que vale, no todo el esfuerzo de, de la familia, porque es, es, es mucho trabajo, la verdad. Todo este trabajo se realiza desde las 5 de la mañana y, y algunas veces, hasta con anterioridad, se hacen algunas cosas. Y el ver que la gente está contenta con lo que hago, pues eso es lo que yo me quedo con eso. Y el taco, pues es el, el alimento rico que usted ofrece. Y, y con la alegría que le dan, con las gracias que le dan, pues con eso se queda uno. Ese es el taco, como lo define Juanito, ¿no? la alegría de, de vender y, y las gracias que te da la gente, ¿no? El intercambio nada más. Eso. El gustito por hacer las cosas bien.